¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. Ya tenemos aquí nuevo contenido para el juego En la página de Facebook de Crash of Cars nos han puesto dos publicaciones y vamos a ir comentándolas una a una La primera publicación que vamos a ver la pusieron hace unos días y os voy a decir lo que pone aquí está el diseño original para un nuevo mapa llamado derby si nos resulta familiar es porque luego cambiamos el tema del mapa a la luna que se ha convertido en uno de los mapas más populares del juego captura de pantalla de alrededor de 7 meses antes de la liberación del juego pues sí chicos este es el mapa de la luna como veis el mapa es exactamente igual nada más que de otra temática no sabemos al 100% si meterán este mapa en el juego pero seguramente Crash of Cards lo meta y quién sabe si un nuevo coche oculto en este mapa la segunda publicación que os voy a enseñar nos dejan caer que están estudiando dónde poner un nuevo coche oculto en el juego esto no es nada novedoso como lo anterior que hemos visto pero bueno ahí queda a ver dónde lo pone nada más chicos enseñaros esto sabéis que me gusta que estéis bien informados bueno y para que no se nos haga el vídeo muy corto vamos a abrir unas poquitas de máquinas vale chavales así que no me espero más y vamos vamos a ver qué nos sale en esta primera máquina La común bueno vamos a ver qué nos sale Preferiblemente algo que no tengamos Vale La momia que me parece sí exactamente La tenemos maximizada Así que nos vale de, de muy poco Vamos a ver Esta segunda máquina Vamos a abrir unas 10 Por abrir algo A ver Rara Dame algo Barco de la fortuna Nada chavales, nada Bueno, dos gemigas no le vamos a hacer un feo. Vamos a ir ahorrando ya para la próxima actualización. Ya habéis visto el nuevo mapa que posiblemente tengamos. Ojo, coche, spin. Coche me gusta mucho, los gemicas. Y continuamos. No sé los que llevamos ya. ¿Cuántas máquinas llevamos? Esta es la tercera, rara que nos sale. Vale, llevamos, un, llevamos cuatro máquinas. Cuarta máquina, bueno, pues. Y nos van saliendo raras ni tan mal. Nos van dando dos gemas mejor que las comunes. Siguiente máquina venga. Ojo, pero ojo, ¿qué está pasando? Salen todo el rato raras. Bueno, bueno, ojo. Carro de guerra. Maximizado dos gemas. Uf, así no vamos a ganar experiencia. Oh, ya estaba tardando en salir la común. Ya estaba tardando. Vamos a ver qué es. Safari. Maximizado. Uff ¿Qué coche nos faltan por maximizar? Guas, una, a ver. Aquí hay uno. El taxi. El taxi. Uf. Tanto al 4, chavales. A ver, a ver, a ver. Aquí hay uno al 3. El surfista y el buggy arenero ¿Es posible que no tengamos este coche? Mira este coche en las máquinas de premio a ver si es y me lo da Dame que no lo tengo ¿No falta un coche? Pues no nos va a salir Porque es rara Uf, No sé qué está pasando Están saliendo todo el rato raras Vale, el Donut cal 4 Dos 144 para que nos compremos ese coche recién sacado de actualización otra rara joder, Sí, que raro esto sí. el plátano no gemica bueno, vamos a abrir unas poquitas más dos o tres más común ojalá nos salgase una legendaria macho. Ojalá. ojo voy arenero bueno lo hemos estado viendo antes y nos ha salido 10 de experiencia coche que ya tenemos al máximo venga una máquina más oh, común. oh pues no nos ha podido salir ninguna legendaria bueno montaña rusa la mejoramos al máximo 10 de experiencia bueno, lo que decía, no nos ha salido ninguna legendaria, ninguna épica. Aún nos faltan algunas cositas por conseguir. Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado toda la información que he traído sobre lo nuevo en Cross of Cards. Esta pequeña apertura de máquinas que no viene nunca mal. Espero que os haya gustado. Dejarme un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.